Bienvenidos a otra sesión de Women Tech Makers eh, en español. Hoy tenemos con nosotros a Marifer. Marifer es una promotora ávida del ecosistema de emprendedores en México y también coordina los eventos de Ellas 2.0 en gracias. el país. Muchas gracias. bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Marifer, ¿por qué no empezamos eh, preguntándote qué haces? ¿Cómo llegaste aquí en, en, a este punto de bueno, yo de entrada soy, soy diseñador industrial. Entonces, yo realmente, como con tecnología, eh, no, no fui desde el principio, ¿no? O sea, mi, toda mi educación no se fue como con tecnología. Este, resulta que después de 15 años me encuentro a un amigo hace dos años y medio con el que iba en primaria. Y él sí está metidísimo, tenía su, su startup, este, metidísimo en todo el medio de la tecnología, el programador y desarrollaba videojuegos. Y él fue el que me introdujo al primer Startup Weekend que hubo en la Ciudad de México. Entonces yo desde tercer semestre de la carrera, a pesar de ser diseñador industrial, me puse a hacer <risa> eventos. Y resulta que veo cómo se conformaba el evento de Startup Weekend y me enamoré. Me enamoré y entonces empiezo a tener más, más relación con Carlos, que es mi amigo que, que me introdujo a todo este medio. Y empezamos a hacer unas cenas para emprendedores, como para para networking exactamente, para hacer networking y jalar a más gente, abrirles como una puerta para que empezaran a, a convivir con gente que les pudiera ayudar a hacer su negocio entonces yo invitaba a tres o cuatro emprendedores que ya habían tenido éxito este, en diferentes temas desde diseño hasta tecnología o de cualquier otro tipo tenía cada quien un minuto para presentarse se llamaban co-founder pero me encanta porque eran unos eventos Pequeñitos en los que si invitábamos a 25 personas, o sea, abrían boletos para 25 personas, llegaban 12. <risa> entonces, cuatro Sin expositores, 12 personas, este, todos ¿sabes? comiendo pizza, este, con vinito, no sé qué. Y entonces ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de que la gente, en ese entorno, en el momento en el que están diciendo qué es lo que necesitan y cómo quieren emprender, entonces empiezan a localizar a la gente con la que van a empezar a platicar para hacer claro, su sueño, ¿no? Claro, Salieron muchas relaciones de ahí, padrísimo, y después dije, me lo, me lo voy a aventar sola, estaría padrísimo, me quiero dedicar a esto. Entonces salgo y ya, ya habían pasado como unos seis meses de que estaba metida dentro de los startups, emprendimiento, tecnología, empiezo a conocer como todo el ecosistema que afortunadamente lo que me pasó a mí fue que yo empecé en, justo cuando estaba creándose como todo... Todo ex, como esta explosión de tecnología y de startups en el DF. Entonces empiezo a conocer como a, a actores clave que fueron evolucionando todo el ecosistema. Entonces termino yendo al Startup Boss y regreso y gracias a uno de los contactos que hice ahí adentro me empiezan a llamar personas de otros lugares para traerme y replicar ellas 2.0 a México, el evento de Founder Friday. Que es el evento de networking de Ellas 2.0 para países de habla hispana y Women 2.0 para Estados Unidos y Canadá. Muy bien. Entonces, nos traemos el evento a México. Fue, haz de cuenta que la que era coordinadora anteriormente, que es Celeste, que ahorita está en Chile, también ayudando a coordinar allá el Founder Friday, conoce a Patri, que es la directora de Ellas 2.0, y le dice: Vamos a llevar Founder Friday a México. Sí, perfecto. Entonces contacta a Chio Paniagua. Chio Paniagua es otra súper este, como factor importante dentro de toda la, la comunidad de emprendimiento. Y resulta que Chio me dice, ferias, eventos. Entonces me contacta luego, luego a mí. Entonces hace cuenta que hicimos un, un triángulo perfecto porque Chio era medios, pero, pero buenísima, esta eh, Celeste que era la emprendedora y yo que era la de logística. ¿no? Te voy a parar ahí porque me llamó la atención, es, es justo, esa mezcla que estás diciendo y que al principio mencionaste a pesar de ser diseñador industrial, claro. ¿no? Porque a mejor no nos cuentas como esas experiencias padres que has visto, porque creo que no hay que frenar a nadie por estudiar lo que estén estudiando. Claro. Este, al contrario, todo el mundo puede entrar en esto con una buena idea y un buen equipo, ¿no? Así es. Claro. No que tengas una, una profesión o a lo mejor una carrera ya en algo o experiencia en algo, cerrarte a que puedas conocer otro tipo de perfiles. Claro. Y es maravilloso como, por ejemplo, en los eventos de networking que he realizado, justamente esta, esta mezcla y esta conexión de personas son las que hacen que se genere el proyecto. No necesitas ser experto en todas las ramas, no, no. sino te puedes juntar con personas que tienen otros perfiles para que también puedan eh, aportar o sea, entre más perfiles y más multidisciplina claro. aportan más valor al proyecto que quieres hacer. En el momento en el que ves que la gente llega y emocionada, ya es el primer check. ¿No? Ya dices, ya es, ya es exitoso. Este, segundo, en el, cuando ves interactuar a la gente, ya pusiste el segundo check. Excelente, esto está funcionando. Y cuando se llevan contactos y llegan y te dicen, es que ya conocían no sé quién, que perfecto, ese era justo el contacto que yo necesitaba porque quería comunicar esto, o quería hacer esto, o quería exponer tal cosa. Ya, tercer check, ya fue exitoso. Pues, eh, quisiéramos terminar preguntándote: ¿qué te da miedo? ¿Qué, qué es lo que no te ha. No, a ver, ¿qué te ha dado miedo? más miedo y cómo lo superaste? Porque yo creo que todo el mundo tiene pavor de entrar a esto, es normal. Sí. ¿Cómo lo haces? Siendo una persona que no, que no tenía un antecedente tecnológico, el miedo era el, en los eventos que nadie llegara, ¿no? El dar el primer paso a crear algo es el momento más atemorizante. Es cómo va a salir, o sea, va a salir bien, va a salir mal, te vienen millones de preguntas, pero el punto es que si no lo haces, de todas formas no te va a salir, ¿no? Es lo que les decía hace rato, es con el dicho de el no, ya lo tienes. Pero si no das ese paso, nunca vas a encontrar el sí. Da ese paso para que encuentres ese sí. Y al final de cuentas, con la práctica se te va a ir quitando el miedo. La adrenalina nunca va a ceder, ¿no? Siempre va a estar la adrenalina al momento de hacer algo y de emprender algo. Pero, si, pero con la práctica vas controlando ese resultado.